Pero quiero analizar rápidamente la información del día de ayer que se dio a conocer, donde el presidente anunció la decisión a principios de semana, pero ayer de manera formal se dio a conocer a través de una de decisión de la superintendencia de electricidad, un anuncio que hizo el vocero de la presidencia, Homero Figueroa, pero el equipo de N16 Decide salir a la calle a consultar a las personas, a ver qué opina y qué dicen de esta decisión que se dio a conocer en el día de ayer. Mire, sobre esta decisión del gobierno, precisamente dejar sin efecto el aumento trimestral en las tarifas eléctricas, encontró reacciones a favor por parte de los ciudadanos consultados, no obstante y pese a la calificación de la medida como correcta y justa, algunos de los entrevistados entre estos comerciantes y cormaderos se mostraron disconformes debido a la diferencia que existe que continúan presentando lo que es en el servicio. Vamos a escuchar la opinión de la gente en la calle con relación a esa decisión para mí acertada en el día de ayer del Poder Ejecutivo. Vamos a escucharlo, por favor. El gobierno tomó una buena medida con hacer eso. ¿Por qué? Porque vemos que aquí los generadores de este país, lo que quieren es que los dominicanos eh, hacer cosas incorrectas. Porque ellos duraron en el gobierno de Danilo con un petróleo muy abajo de lo que está el petróleo y nunca le bajaron al usuario, nosotros los que pagamos la luz, no bajaron la luz, siempre nos la mantuvieron alta. El gobierno tomó una, de, una decisión muy aceptada en medio de la crisis en la cual estamos nosotros viviendo, mayormente las clases media bajas y los pobres que pagamos luz. Pero eso está bien, lo importante no es tanto que se aumente el 9%, lo importante es que haya energía eléctrica, porque nosotros que pagamos la luz mes tras mes, necesitamos que haya luz, porque la pagamos. Fue una buena decisión que tomó el gobierno, respeto a la energía eléctrica en el país, ya que era un costo demasiado elevado para la población. ¿De la energía eléctrica? No, la luz se mucho, como quiera por aquí. Se, se está pagando mucho mucho caro y no está mandando luz. Yo aquí pagaba 8 mil pesos y me, me llevó de 15 mil. La mitad me subió. Este me, me llegó de, de 11 mil. Dos meses, fofa. Subió demasiado. ¿Qué le ha parecido a usted esa decisión? No, claro que tenemos a caro la luz, mi amor. Ha subido demasiado la luz. Que se aquí con su negocio. ¿Cómo se ha visto afectado con estos apagones en los No, bien claro, demasiados apagones. Diga más cara la luz. Señores, mire, hablaron también sobre lo que es la pérdida con el tema de la energía eléctrica, pero yo quisiera venir por aquí porque yo quiero permitirme hacerle una sugerencia a, a la Superintendencia de Electricidad en este sentido acertada muy válida esta decisión del presidente de detener este aumento trimestral de lo que es el servicio energético ahora presidente lo que se anunció de que se le van a aplicar crédito y demás de que si ya usted pagó, la fact pagó su factura del mes de julio podrá recibir un crédito en la facturación siguiente pero hay algo presidente que yo sugiero y creo que sería lo más viable en este sentido a la superintendencia de electricidad que este crédito pueda ser aplicado o débito al pago correspondiente, como fue la información dada, de manera automática. Que esto se pueda llevar a cabo de manera directa a cada uno de los usuarios, que no tengan que llevar a cabo ningún tipo de reclamación, sino que la superintendencia autorice que automáticamente el usuario se le haga ese crédito en ese sentido, porque pudiera provocar esto un caos con el número de personas reclamando las facturas que ya han pagado a alto costo. Es necesario que se tome un sistema automatizado para que de manera isofacta le sean aplicados los créditos a los ciudadanos que ya han pagado el servicio energético.